En Hechos 21 Habla cuando Pablo estaba En la casa de Felipe y de repente Llega Un profeta llamado Agabo Y dice esto le harán Al dueño de este cito En Jerusalén Lo van a atar Lo van a encarcelar Y lo van a golpear Y cuando la iglesia oye esto Le dice el apóstol Le dicen al apóstol Pablo No vaya a Jerusalén porque el Espíritu Santo está diciendo que te van a matar, te van a encarcelar, te van a matar y te van a meter preso, te van a golpear y te van a meter a la gente que ni siquiera creen en Dios. No vayas a Jerusalén muchachos, quédate aquí mejor o vete para otro lado. Ellos veían que realmente el Espíritu de Dios estaba profetizando sobre Pablo, algo que le iba a acontecer y no para bien sino que su cuerpo iba a sufrir látigo golpe galletones porque a él lo abubetearon y el apóstol Pablo sabiendo todo esto que le va a acontecer él dice que hacen ustedes quebrantando el corazón yo quiero decirle que yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, no, yo estoy dispuesto a morir por causa de Jesucristo y este es el discípulo verdadero de Dios, aquel. Cuando escucha decir a Pablo que estoy dispuesto a ser el cancelado, y el Señor diciendo a Pablo yo estoy dispuesto a sacarte de la cárcel, tú estás dispuesto a morir por mí, yo estoy dispuesto a resucitarte, tú estás dispuesto a seguirme, yo estoy dispuesto a guiarte. El apóstol Pablo dice: Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a sufrir por causa de él. Yo estoy dispuesto a guardar la palabra aunque me falte las fuerzas. Yo estoy dispuesto a guardar el testimonio de Jesús. Aunque no tenga que comer o, o que vestir. Yo estoy dispuesto a todo por causa de Él. Fue lo mismo que señaló el profeta Bakú cuando dijo. Aunque falte el ganado. En el, aleluya. que falte el ganado. que falte lo mismo. Aunque no dé mantenimiento. Yo estoy todo. Me voy a gozar en Jehová. Porque mi salvación no depende de un ganado. Mi salvación no depende de lo que yo tenga. En la defensa mi salvación depende de Dios. Mm -hmm. Y yo quiero hablarle a alguien, porque Juan cayó como muerto ante la presencia de Dios, pero muchos hoy en día caen como muertos no a la presencia de Dios, sino a la circunstancia que está atravesando, sino a la dificultad de la vida, sino a los problemas de la vida. Jesús dijo en el mundo tendré las visiones, pero confíen en mí. Porque así como yo vencí, también vosotros venceré. Y yo me voy a motivar a alguien de parte de Dios. Aleluya. Como dijo el salmista. Me por lo cual hablé. Atrévete a leer lo que tú estás diciendo de parte de Dios. Atrévete. Alguien dice amén. Amén. Alguien dice Amen"? amén. Amén. Por lo cual hablé, aleluya. Segunda de Corintios 4.13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que esté me meí, por lo cual hablé nosotros también leemos, por lo cual también hablamos si te estoy hablando esta palabra es porque la estoy es de que la diestra de Dios va a porque tengo palabras que decirte aleluya y cuando Juan se levanta aleluya Dios le dice yo soy el arco y la omega, yo soy el primero y el último yo le di principio aleluya tu historia y yo también que voy a terminar lo que tengo contigo levántate porque en el suelo tú no vas a escuchar mis palabras levántate porque aleluya pasmo no es el final para ti y yo me encontrará Dios. La Biblia dice que somos Es una suya Creado para buenas obras Dios, Dios no te teo para cualquier cosa Dios te teó para las buenas obras Levántate Porque el pasmo donde el hombre te llevó No es tu final Tú estás pasando por aquí pero ese no es tu final, porque tu final no lo, des, no lo define un imperio, sino lo decido yo. Gloria a Dios. El hombre te trajo a esta cárcel para pudrirte, para que te muera, para que te coman los gusanos. Pero en esta cárcel que el hombre te metió para pudrirte, yo la voy a utilizar para que tú veas gloria y poder de Dios, para que tú sepas lo que ha de acontecer. La Biblia dice quien se une al Señor un espíritu es con él cuando estamos unidos a Jesús somos un espíritu con él que ya no vivimos nosotros sino que Cristo vive en nosotros por eso que si Cristo está en nosotros el apóstol Pablo dijo esperanza de gloria pero me importa algo que el Señor me bajaba ahora o me daba, me ministraba ahora y es que este Juan viendo tantas gloria viendo cosas que son difíciles de, de comprender porque hoy en día muchos evangélicos no se atreven a echar un pitazo al libro de Apocalipsis ¿por qué? uno tal vez porque le tiene miedo y otro porque no se siente preparado pero bueno, en fin este Juan ve tanta gloria, tantas cosas difíciles de, de, de, de, de, de entender Juan empieza a ver la bestia ve el falso profeta ve los tres espíritus de forma de rana que estos son tres falsos profetas pero también empieza a ver ángeles ve una mujer en cita, ve a Jesús el que tiene ojo como llama de fuego, ve a aquel Glorioso. ve también que la adoración celestial y ve la nueva Jerusalén y ve todas esas cosas gloriosas y ese apóstol Juan se atrevió a tratar de adorar a un ángel pero aquel que está muerto en sí mismo ¿por qué Juan ador, trata de adorar a un ángel? esto nos da una señal inequívoca de que nosotros fuimos hechos para adorar una de nuestras funciones es adorar pero cuando estamos como ese ángel que no nos interesa adoración sino nos interesa que Dios el que tenga el trono ese que sea glorificado el ángel de los dijo: que es espérate yo soy concierto tuyo así que adora a Dios porque a él el único que merece adoración que yo sea un ángel, yo no merezco alabanza, masa. alabanza masa merece a aquel que murió en la cruz de Calvario, y ese es él, el Señor Jesucristo, el Dios Alfa y Omega, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el que ha de ser. adorarte, Señor, porque tenemos este tesoro en vaso debajo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, manos angustiados, podemos estar en aspuro, pero no estaremos desamparados, porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu está dispuesto a restituirte. Dios siempre está dispuesto a levantarte. Yo no sé dónde tú estás ahora, pero aquel un Dios que está dispuesto a levantarte. aquel un Dios que está dispuesto a fortalecerte. aquel un Dios que está dispuesto a sanar todas a tus heridas. Aquí hay un Dios que está dispuesto a darte para tu alma Aquel Dios que está dispuesto a salvarte Aquí hay Gloria a Dios Dios está dispuesto Él de su propia voluntad Nos ha limpiado nos ha redimido. Nos ha restaurado. La diestra de Dios se extiende para levantarte. La El hombre se puede extender para señalarte. Pero la diestra de Dios se va a extender para levantarte. Aleluya, no te pido otra vez. Alguien tiene que decir gloria a Dios aquí. La diestra del hombre, el hombre se puede, aleluya, levantar. Sentida, yo no sé si te sientes débil, yo no sé qué tú te sientes que está tan poniendo obstáculos para que todo avance Dios, pero te digo en esta mañana, te profetizo sobre tu vida que la tierra. Y ya para concluir, si quieren pueden ponerse sobre sus pies. Cuando Pablo, cuando la iglesia no pudo persuadir a Pablo, la iglesia dijo: hágase la voluntad del Señor. Si la voluntad del Señor está en que él lo azote, lo cancele que se haga su voluntad y no la de nosotros tal vez este se le estaba dando un buen consejo tal vez yo me imagino a Juan que le decía también muchachos deja de predicar deja ya suelta eso vuélvete para atrás muchachos vuelve mal a pescar y Juan decía yo estoy dispuesto a sufrir por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo Aleluya por eso yo quiero decir Iglesia, que si la voluntad de Dios es de que tú pases por el proceso que está padeciendo di conmigo hágase tu voluntad y no la mía Aleluya el Señor mismo te fortalece para que tú puedas cumplir su propósito, su voluntad. El Señor no te ha dejado solo. Por tanto, animo a alguien ante él. lo que dice la sentitura de ti, vélo. Y ve que así será. Di como dijo esa vida, yo veo lo que estoy contigo. Está solo, el es rey soy, está contigo para la fortaleza.